Hola amiguitos, el día de hoy me voy a meter en una máquina para investigar a unos posibles criminales. Yo no me tengo nada matado. Y hasta le mato el pechito para verme me cuenta. Porque yo trabajé en el y fui policía. Soy detective privado. Mamá mamá. Mamá, mamá, mamá. mamá.